¿La presentación? Bueno, vamos a hablar de variables ambientales. Eh, yo ahorita estoy trabajando en un eh, instituto, un centro de investigación de enfermedades de especies invasoras. Entonces, una de las, una de las limitaciones es que eh, yo trabajo con especies que están adentro de los lagos o adentro de un río o a veces eh, especies que están en el océano y, eh, y generalmente cuando recibimos estos cursos de entrenamiento hablamos de variables de working entonces después eh, la idea es que vean más o menos algunas oportunidades que hay por ahí todavía hace falta seguirle seguirle trabajando a esto de trabajar en ambientes acuáticos pero creo que, que han, hay algunas cosas que son informativas al final, con, con las pocas herramientas o, o datos que hay disponibles. Eh, eh, los temas que voy a tratar brevemente en esta presentación son, órale, ustedes antes de decidir qué variables van a usar, ya tienen que definir su pregunta, qué escala o qué eh, tamaño de área de estudio es donde van a estar trabajando, tal vez una especie migratoria que está en... Eh, Estados Unidos y a lo largo de México, o tal vez una especie endémica que está en un bosque de un área protegida en un estado. ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, ya van ustedes a decir qué variables y después voy a contarles qué, qué variables hay por ahí disponibles. Eh, que después de que ustedes definieron lo anterior, ya pueden empezar a ver qué candidatos de variables usar. Eh, esto es porque siempre yo me confundo cuando hablo de escala, que es escala grande y que es escala pequeña, este, escala pequeña es que veo todo de lejos y no veo detalles por eso sale el mundo y una escala grande es que ya puedo ver los detallitos, entonces para evitar esta confusión voy a eh, hablar de escala gruesa cuando habla así ¿no? y escala fina cuando habla así, bueno, más, más fácil. Eh, con la, hemos estado hablando un montón de, del va, hemos estado hablando de la M, hemos estado hablando de las variables abióticas, que son las que la especie no puede modificar. Yo puedo tener un individuo, o puedo tener, eh, y la temperatura es, es, es 20, o puedo tener un millón de individuos y la temperatura del mundo de ese pixel va a ser 20. Entonces, no la modifican. Eh, pero también están las variables eh, bióticas. Eh, que tienen un componente importante dentro de la distribución de mi especie. Este hace poquito salió este paper de Rob Anderson y este eh, él contaba que le costó un poco eh, que publicar esto porque le tocó debatir un, eh, con, los, con, con, con la comunidad científica, digamos. Yo creo que vale la pena eh, la, la, el punto de vista de, de Anderson aquí porque él dice que de pronto sí deberíamos animarnos a incluir algunas variables bióticas a la hora de hacer estas predicciones y estos mapeos de especies. Eh, algo que él propone que se debe discutir es si yo esas capas de variables bióticas, por ejemplo, no sé, densidad de, de, de una especie versus mi especie, si la debo meter después de que hago mis modelos, o a la hora de que hago mis modelos, como una variable más es, es algo que todavía está en discusión que la idea, el problema es que al final si yo la meto como un máximo precipitación temperatura y densidad de, de presas entonces al final ¿qué es lo que está saliendo? ¿verdad? y eso es algo que también se discute en Peterson y Soberón 2005 eh, sobre el BAM de que yo le puedo meter las variables que, que encuentre pero el problema es de interpretar después qué es lo que está saliendo. Eh, en esa línea, eh, algo que hicimos nosotros a la hora de moalar cólera es que nosotros sabíamos cuáles son las condiciones eh, en donde vive, cuál es el, el ecosistema en donde naturalmente vive. Eh, sabemos que estaba súper asociado con fitoplancton, por ejemplo, asociado con un montón de otras especies más, por ejemplo, se ha encontrado en, en crustáceos, en, en protozoos, se, se reportó que mosquitos pueden pasar la bacteria de un, de un lago a otro eh, y pues se ha encontrado en algas, en mariscos eh, y, y en peces, ¿verdad? Entonces nosotros sabiendo que había un enlace muy fuerte entre la bacteria con, con las algas. Entonces, a la hora que nosotros diseñamos el estudio, le metimos variables abióticas, como pH, temperatura, salinidad, oxígeno y variables bióticas. Y para eso le metimos el componente de cantidad de clorofila en el agua de mar que está correlacionado con la densidad de, de fitoplancton. Bueno, ustedes ya saben esta parte y hicimos el modelo este, y nos salió algo como esto. Algo, algo eh, bien interesante fue que en términos de, de, de potencial distribución Encontramos que Bangladesh, en las costas de Bangladesh, aquí abajo Son condiciones ideales, por ejemplo, para que haya cólera De hecho, hay cólera allá Todos los años hay epidemias, es así estacional Y también encontramos zonas en Alemania que son en donde la especie puede, puede estar. Eh, okay. Ajá. Y zonas la, en Alemania, aquí arriba, donde la, la especie puede estar, eh, según, según el modelo. Pero dijimos, ojo, porque en Alemania no hay brotes de cólera, no hay epidemias de cólera. Entonces, ¿qué onda? Eh, empezamos a revisar con, con datos de la Organización Mundial de la Salud y en Alemania había cólera. Eh, lo que pasa es que eso pasó hace ¿qué? 100 años atrás, y ahora la gente ya vive mucho mejor, mientras en Bangladesh, Bangladesh la gente todavía, todavía hay mucha pobreza, entonces eh, ahí todavía se ven brotes. De hecho, cuando empezamos a comparar los índices de desarrollo humano, Alemania está casi uno, uno siendo un país desarrollado y cero Guatemala. <risa> y... Entonces aquí el componente humano, aunque yo tenga bacteria en el agua, la bacteria está ahí y de hecho, de, eh, seguimos revisando y seguimos revisando y todavía encuentran bacteria en las costas de Alemania. Todavía está ahí la bacteria, el problema es que la gente ya no está eh, tomando agua, comiendo mariscos crudos, ese tipo de cosas. ¿verdad? Entonces aquí, aunque yo logre predecir, por ejemplo con, con algunas especies, eh, en dónde puede estar Tal vez está ahí, pero no se va a manifestar por otras interacciones bióticas. De hecho, en Bangladesh estas son más o menos, eh, estas son fotos de Bangladesh, en eh, las zonas en donde ocurren estos brotes de cólera. Eh, y y tienen mucho que ver con, con aspectos sociales. Um, eso, eso es solo algo que me llamó la atención. que Puse desde un paper que salió en, en The Lancet, eh, una, un journal que es más de Cosas, cosas de salud y pues muestran que eh, tienen una tasa súper alta de suicidios allá, porque la mujer no tiene opinión no tiene ingresos, no tiene acceso a educación entonces eh, hay muchos como niveles de depresión y los eh, suicidios súper altos allá, entonces el, en los aspectos sociales, por lo menos en enfermedades, cuando se hacen modelos de nicho eh, casi que de impactan demasiado, ¿verdad? entonces el, eh, es, es bien interesante esto que mencionaba eh, Robert Anderson, de que hay que empezar a, a, a eh, meterle eh, atención al uso de información biótica a la hora de interpretar los modelos ¿verdad? y de eso quería mostrarles algo que publicamos con Town eh, sobre rabia en Chile y pues lo que hicimos fue eh, hacer los modelos para Rabia en, en Chile Central. Eh, la M en Chile pues es súper fácil de, de diseñar porque de este lado está el Océano Pacífico, de, de este lado oeste, este está la Cordillera de los Andes, pues ya tengo las paredes ahí, arriba está el desierto de Atacama, que nada lo pasa el desierto más árido del mundo, no ha caído una gota de lluvia en 500 años en algunas, en algunas zonas y en el sur hay campos helados hielo entonces ahí está fácil, un ejemplo para, para estimar la M entonces lo que hicimos es que bueno, colectamos zonas en donde sabemos que habían reportes de rabia en murciélagos que son esos municipios azules ahí teníamos información esa fue entonces la zona de calibración del, del modelo y de ahí pues lo proyectamos al, al resto de, de, de chile central y en esta ocasión metimos un componente eh, de vegetación utilizamos imágenes de sensores remotos calibramos los modelos con vegetación con índices de vegetación en la zona sur y en la zona norte en un periodo eh, y después lo proyectamos a la parte central en otro periodo entonces fue un, un ejercicio bien interesante para proyectar los modelos a otro tiempo y a otro espacio, a otra zona ya teníamos entonces nos, nosotros nuestros puntos de evaluación del modelo y eh, usamos Niche A para un modelo que yo había calibrado en un tiempo visualizarlo uh, con, los, con los datos de evaluación de otro lugar en otro tiempo entonces, puras dimensiones eh, eh, ambientales, puro, puro espacio de nicho, digamos. Y aquí no usamos ni working, ni temperatura, ni precipitación. Y utilizamos unas imágenes de sensores remotos que te muestran eh, cómo está el paisaje. ¿verdad? ¿Cómo, cómo se... cuál es la composición del paisaje. Yo les voy a enseñar eso ahorita. Eh, sobre esas imágenes vamos a hablar un poquito más. Y este... Bueno, ese modelo entonces es de todo Chile Central. Ya teníamos nuestro modelo binario en donde creemos que la especie puede sobrevivir y donde no. Y ya que teníamos eso, bueno, aquí puede haber rabia. Eh, necesitábamos, a, a, era demasiado amplia la, la, la zona predicha por el modelo. Y eso les puede pasar a veces. Eh, es mucha el, el área que predije que de repente yo quiero bajarle un poquito, hacer la escala más fina para. Para interpretar, y lo que hicimos fue meterle más información a esa capa. Hicimos algo que se conoce como el post-procesamiento. Bueno, ya hice mi modelo de nicho, ahora agarro ese mapa binario y ya le empiezo a agregar información para, para seguirle, seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros le metimos información de eh, zonas en donde puede haber gente y zonas donde no, porque en Chile es súper grande, tengo. Eh, zonas habitables con rabia en, en, en un área muy grande pero había, había zonas con eh, potencial rabia pero en áreas protegidas zonas donde no vive gente y versus zonas en donde hay mucha, había mucha densidad de gente entonces si yo voy a empezar a proponer riesgo por ejemplo en donde puede la gente infectarse si mi pregunta es dónde la gente se infecta si tengo una ciudad y tengo un área protegida la ciudad. ¿verdad? Entonces ya le podemos ir agregando más información después de que ustedes hagan el modelo que aprendieron aquí. Bueno, eso fue lo que hicimos. Primero, utilizamos unas imágenes de sensores remotos de, de la noche, que están ya se ha reportado que están muy asociadas con la densidad de gente. Entonces la validamos para Chile con la información de la densidad de gente por cada píxel y pues ya hicimos nuestro modelito de eh, más, más luz de las ciudades en la noche más gente ¿verdad? versus zonas en donde eh, tenía yo menos gente eso lo juntamos con el, el modelo que hicimos de Maxen y pues ya logramos hacer otras categorías de todas las zonas predichas por Maxen yo ya tenía categorías de alto o baja en de gente y eh, entonces ya lo llamamos de riesgo y esto fue bien interesante porque al momento de que estábamos escribiendo el manuscrito de este, eh, no, había, no había ocurrido rabia en 17 años en Chile. Entonces, algo que salió súper bien es que se infectó un muchacho eh, de rabia, no murió. Solo hay siete personas que, no, que, que la comunidad científica reconoce como que se han infectado de rabia y no han muerto. Siete, eh, de todo el mundo, y hay gente que se infecta cada rato. Cada 15 minutos una persona muere de rabia en el mundo. Entonces, eh, este muchacho eh, se reportó infectado en una de las zonas en donde eh, nosotros habíamos caracterizado como aquí va a haber rabia de murciélago y hay alto riesgo porque hay mucha densidad de gente. Entonces, eh, esto es para mostrarle cómo le puedo ir metiendo más información a cómo hay más variables eh, para ir interpretando estos modelos. Otro, otro ejercicio que hicimos con Francisca Astorga, otra colega de, del doctorado, es que Chile tiene muchos perros en la calle y, y llueven murciélagos con rabia. Ahí, uh, la gente tiene un sistema de vigilancia muy bueno que la gente ya está educada. Y cuando tú estás caminando y ves un murciélago muerto, llamas a las autoridades o lo mandas o ellos llegan y lo recogen. Entonces, tienen muchos datos. La parte de epidemiología en el mundo, diría yo, tiene muchos datos comparados con los ecólogos o los biólogos, que tienen que pedir dinero y tienen que ir a buscar sus datos. En salud, los datos están lloviendo, la gente va a reportarse, entonces hay muchos datos, hay muchos. está bien interesante trabajar con datos de enfermedad. Y este, se ha reportado que si un animal se infecta con un murciélago que anda por ahí eh, infectado, por ejemplo un zorro, puede adquirir la rabia y puede mantener la rabia en, una, en su población, ¿verdad? Entonces dijimos, ah, y de ahí vimos que eh, también en eh, esta rabia de un murciélago insectívoro eh, puede pasarse, transmitirse a un zorrillo y el zorrillo después puede mantener la, la enfermedad en su población. Entonces pueden haber estos cambios de, de se, se le llama... Eh, um, bueno, no sé cómo se llama en español pero como que salta el virus de una especie a otra y ya se puede mantener en esa nueva especie este, sin que eh, mute, sin que cambie simplemente eh, la otra especie ya, ya puede mantenerla eh, para eso depende la densidad si yo solo tengo un zorrillo tal vez el zorrillo va a llegar a viejito y nunca se casó ni nada entonces, nunca va por la transmitir. Entonces, de aquí ya entra el rol de la densidad de este potencial a otra especie que pueda ser receptora de este virus. Entonces, densidad es muy importante. Y hablando de densidad, pues un, algo que nos preocupaba era de que teníamos muchos murciélagos reportándose con rabia y hay alta densidad de perros en Chile. Esta es una foto típica del centro de Santiago, en la Alameda, se llama una calle importante allá. Y esto fue más o menos la primera semana que llegué a Chile. Un eh, montón de perros. Y algo chistoso es que en Guatemala también tenemos perros, o sea, nada que ver con, nada que decir ahí. Pero son chiquitos, son chiquitos y son flacos. En Chile, tienen perros que son, que te llegan así, casi que a la cintura, grandotes. Y ahorita les voy a explicar por qué pasa ese fenómeno. De hecho, una colega, una veterinaria que estaba sacando su doctorado allá, su tema de tesis era eh, patología de mortalidad humana por, por ataque de perro. Entonces ella estaba viendo en dónde ataca, a ver si había un patrón. Y yo le dije, pero ¿y te alcanzan los casos? Sí, más o menos hay cuatro, cinco muertes al año, tengo datos de 10 años ya, la N... Entonces, imagínense que tengas datos eh, para hacer una tesis de doctorado con ataques de perros eh, que, matan, que, matan, que matan personas. Entonces, es un problema, este es un, un problema de salud pública. Eh, y bueno, entonces, tomamos los datos de, de varios estudios que habían analizado de densidad de perros a lo largo de Chile, Estudiamos, y, ¿y por qué? ¿Qué onda con eso, ese montón de perros? Estas son unas fotos que me pasó mi colega Daniela Po de la Universidad eh, Santo Tomás, en el sur de Chile. Bueno, ¿perdón? La gente los alimenta, entonces vas caminando y yo recuerdo, bueno, ves casitas para el perro, para que se protejan de la lluvia, se protejan del frío, eh, les dan un montón de comida. Entonces ya ves un pastor alemán, bien torito, eh, entonces eso se le llama subsidio ¿verdad? los están subsidiando y eh, entonces si naturalmente unos, los cachorros tal vez no hubieran podido sobrevivir porque la madre no encontraba alimento o algo con eso se soluciona estás, estás uh, ma, eh, dando más recursos tal vez de lo que naturalmente las poblaciones hubieran logrado mantenerse en términos de densidad y después este es un problema también para la biodiversidad, porque estas jaurías de perros, yo conocí jaurías de perros que mataban a otros perros que iban pasando. Entonces es, es bien, bien peligroso. Eh, problema con, con eh, conservación de la biodiversidad también. Ataco, ataque a pumas, este, potencial transmisión de enfermedades a otros animales. Ahí están con un lobo marino en Valdivia. Este, ataques a podús que es una especie de ciervo en peligro transmisión de distemper camín, canino que se le llama también moquillo no sé si, si lo conocen bueno, a, a otros canios eh, y, y pues eh, eh, ataques a, a otros zorros este, bueno, lo que les estaba contando de las jaurías de perros que realmente no son el típico perro flaquito que uno ve en la calle el perro sarnoso no, aquí son perros de, de bastante peso Te atacan la jauría Y son súper organizados ¿En serio que da miedo? Este... ¿La a la foto y se de... ¿no? no, imagínense querer ir a ayudar a ahí está, está que da miedo Afortunadamente para el viejito Este... El, el, el presidente de Chile en esa época, Piñera, eh, estaba dando un discurso cerca y entonces había muchos periodistas, y como a una cuadra. Entonces llegaron y auxiliaron al vejito, entonces no pasó nada, no se preocupen. Entonces después con esta, estas, estas capas que usamos de las zonas que según los modelos de nicho nos habían dicho dónde van a haber murciélagos en, en función de las condiciones del paisaje, le metimos otra vez una capa de la densidad de perros para decir, ok, ¿dónde yo esperaría esta transmisión entre especies de murciélagos con rabia a perros? Y ese fue el modelo. Como datos independientes para ver si esto tenía sentido o no, fuimos al Instituto de Salud Pública a revisar perros o gatos que la gente hubiera mandado... No, no, no, un momento, perros, sí. Perros que la gente hubiera mandado... Eh, y que hubieran resultado positivos a rabia. Y bueno, tiramos esos puntos. O sea, tratamos de buscar datos independientes para evaluar esta idea, los tiramos, y todos los puntos salieron en zonas con pixeles que se habían categorizado como muy alto, donde había y de zona ideal para rabia y alta densidad de perros. ¿verdad? Eso es bien, fue interesante porque eh, yo recuerdo en uno de los congresos que hubo de rabia, cuando yo estaba ya que había un labrador, que era, los labradores no son agresivos, son ideales para los niños, son de familia y había un, un perro que era muy cariñoso, juguetón, tenía como dos años, era un perro joven y la señora entonces iba entrando a su casa y el perro estaba, no había comido nada el plato de la comida estaba sin tocar, estaba como echado y la señora llegó a hablarle y él no le respondía porque siempre contento cuando la señora llegaba, esta vez no entonces ella lo llegó a ver y el perro lo empezó a atacar. Entonces ella se tuvo que subir a una cosa donde tenían el agua, el contador del agua, los vecinos llegaron, el perro salió y empezó a atacar a los vecinos. total, uno de los policías que estaba ahí, eh, los carabineros, lo mató. Eh, mató el perro. Entonces le hicieron análisis y tenía rabia transmitida por murciélago. Entonces los murciélagos que tienen rabia generalmente van a estar volando de día algo que no, no pasa en, en América, eh, van, a, van a, an, a tener problemas para volar, son murciélagos que ves caminando y van a perder el miedo, entonces van a, va a haber un perro que los quiere morder o algo y en lugar de huir van a, ya tienen encefalitis, y ellos también se desarrollan encefalitis, entonces bueno hubo una buena predicción a la hora de agregarle información biótica, es, es nomás el, el mensaje que quería eh, dejarles por aquí que pueden agregarle más información después de que ustedes completan su, su modelo pero con variables adióticas que ahí, ahí sí me voy a detener un poquito más de dónde conseguirlas esto es eh, eh, una tabla donde se dice en función de qué escala estoy yo trabajando qué variables más o menos debería de considerar ¿Verdad? y aquí eh, están eh, escalas muy finas, en donde ya las interacciones bióticas son importantes, o escalas muy gruesas, sí. zonas de estudio grandes, en donde ya las interacciones bióticas ya van a ser poco perceptibles. Oh, Eso está en el, en el libro de Peterson et al. 2011. Bueno, microescala. Eh, yo, porque otra vez trabajo con parásitos... Eh, eh, tienen una, la parte de interacción biótica es muy importante, por eso siempre estamos tratando de considerarlas. A veces, muchas veces tratamos de pensar en microescala. Otra vez rabia, porque es mi tesis doctorado, la rabia en, en, en, en, un, en el cuerpo de un animal no está distribuida al azar tampoco. Está específicamente en el tejido nervioso, no está en la piel, no está en el músculo, tejido nervioso. Eh, de en el tejido nervioso del animal no está en todo el tejido, tejido nervioso y si tú quieres tomar una muestra de, de, de rabia ir a la segura que la vas a encontrar tienes que ir al tallo encefálico de hecho, ahí está, ahí está. Así, se hace, así se hace el virus hay un montón entonces eh, eso es solo para que tener en cuenta que estas manifestaciones de que las, los organismos no están distribuidos al azar puede suceder en un montón de escalas, esta tal vez es de las más finas. Y en ese sentido, eh, nosotros podemos incluso medir de algunas situaciones, eh, algunas variables, eh, como temperatura en el cuerpo de un animal, si queremos... Eh, esto no se ha explorado, de hecho, es nomás yo quiero ir en, en escalas. Pero eh, los organismos producen calor también, y por eso es que no sé si han visto que hay unas unas chumpas que tienen esto como, como, que, como color de plata Y es porque la idea es de que tú emitís calor y que rebote el calor y que tú estés reciclando esta temperatura. De hecho, en algunos aeropuertos eh, utilizan estas cámaras que te pueden decir en dónde hay más temperatura que en otros lugares y las utilizan para, ah, esta persona tiene fiebre. Entonces ya la apartan porque es más rojo que el resto o algo así. Entonces de eso les voy a hablar ahorita eh, bueno esto es lo que se usa en los aeropuertos ah, por ahí han estado explorando utilizar estos eh, sensores de temperatura para identificar estados de ánimo en gente hay un paper en un journal de psicología este han tratado de estarnos explorando también para identificar zonas en donde tú tal vez puedes tener cáncer por ahí hay una foto de una, una señora que tenía cáncer en una pierna versus en otra aquí eh, y este con imágenes de sensores remotos pudieron verla también puedes usarla para cosas que no son tan útiles ¿no? bueno ahora nos vamos a ir a una escala un poquito más grande a una escala superior y aquí vamos a hablar de hábitat esta creo que es la única diapositiva de escala de hábitat pero yo me acuerdo cuando estaba en la maestría nos dejaron leer un paper y que no lo busqué pero se trataba de que hicieron eh, un estudio de línea de base en un, en un área protegida, en un bosque, y empezaron a ver varios, varios tags. Eh, uno de esos fueron salamandras, empezaron a ver densidad de salamandras y las comunidades y todo, y dijeron, bueno, hagamos esto turístico también. Entonces remetieron un sendero chiquito, eh, y después volvieron a medir salamandras y no encontraron, y no encontraron, y no encontraron, y se fueron a, lo, a, a, a se empezaron a alejar del sendero y empezaron a encontrar salamandras a un kilómetro del sendero. Entonces, a eso se le llama efecto de borde, ¿verdad? Y algo interesante es que tal vez nosotros percibimos que ya después de cinco metros ya está igual que el resto, pero estos pequeños cambios de viento, temperatura, hay especies que sí los pueden percibir. Eso es, eso es nomás para que tengan en mente que ya me pasó otra escala es súper complejo también eh, estar midiendo estas variables ambientales algo que está como arrancando es el uso de drones, esto es una figura que me pasó Danilo Yáñez de Ecuador y ellos están trabajando, explorarlos para hacer modelos, como modelos de nichos y eh, la idea aquí era estas plantaciones de papa en los Andes y ver si yo enfermo papa, por ejemplo, si tengo papa enferma, si yo puedo identificar alguna firma espectral de esas, de esas zonas, ¿verdad? Y sí. Y ahora vamos a escala de paisajes, ¿verdad? Un poquito más grande. Eh, esta es una foto de donde yo estoy viviendo ahora, es Minnesota, o sea, Minnesota se le llama al estado de los lagos, tiene 12.000 mil lagos, es un área pequeña pero lago, lago, lago y aquí por ejemplo no se ve bien pero lago, lago, lago, lago, lago, sí, no, sí, no, no, sí, lago, sí. lago, lago, no, ¿no? no? lago, pero si yo miro temperatura, ustedes qué creen de esta zona, ¿Cómo va a estar la temperatura en esto, ¿Cómo? La Homogéneo, ¿verdad? Yo no esperaría, si yo manejo mi auto de aquí para acá y, y voy con mi brazo así yo no creo que voy a ver muchos cambios de temperatura la zona es bastante pequeña pero si voy a escala de, de paisaje es súper heterogéneo ¿verdad? No es, no es un desierto es, es bastante complejo por ahí ustedes van a ver algunos manuscritos en donde la gente usa elevación, elevación para, para hacer sus, sus modelos, pero si yo uso elevación aquí, por ejemplo, a escala de paisaje, eh, esta elevación de este lado, esta es una montaña, esta es en Wyoming, esta es, esta es eh, una montaña, un lado de la montaña y el otro lado, eh, que son zonas más claras y más oscuras que se ven, y en el lado, el lado oscuro son zonas que hay más vegetación, que las zonas, por ejemplo, si yo estoy a la misma elevación, aquí y aquí, en, eh, en términos de hábitat son muy distintos. Entonces, elevación, eh, tal vez aquí me, no me da una buena señal, ¿verdad? Ok. Ahora nos vamos ya a escala un poquito, a, un, a áreas de estudio más grandes. Vamos a escala a, a zonas continentales o globales. Estas. Eh, son unas estaciones de clima que hay para Colombia, esto es un ejemplo. Y pueden ver que hay un montón en Los Ángeles, también hay en zonas bajas. Entonces estas son las que se utilizan para hacer eh, las variables de Worklink. Eh, este es el, el mapa de los puntos en donde hay zonas de, de, de, con estaciones de clima. Y ven que México tiene un montón, comparado con otras zonas como Rusia que tiene poco. México tiene un montón de, de estas eh, estaciones para hacer las interpolaciones eh, y pues ustedes pueden capturar la variación. Esta es una figura de, de los componentes 1, 2 y 3 de, a la hora de usar las 19 variables de World, Y pueden ver que ya se capturan patrones de diferencias de clima en la zona. ¿no? Estas son las... Eh, bueno, esto es una, un, un screenshot viejo, porque solo hay 18, pero eh, un montón de, de, de variables que pueden usar. Hay a un kilómetro que son 30 segundos. Entonces hay a pixeles bien pequeños que ustedes pueden usar. Y, pues, otra vez México, eh, eso lo vi en una presentación, creo que fue de TAM. Que México tiene, este, ah, no, sí, en una de las presentaciones, del canal de Youtube de Town, pero la dio un climatólogo, bueno, no, no recuerdo el nombre. Pero eh, él contaba que hay una estación cada 350 kilómetros, o sea que ahí, comparado con otros países, están bastante cerca. Eh, y siempre tener en mente de que eh, uh, esta dualidad de lo geográfico y lo ambiental, que aquí estos, todos estos píxeles tienen el mismo valor de temperatura. Entonces, este es el paper que está explicando las variables de working. Las variables de working tienen para el clima presente y para el clima futuro, 2050, 2070. Y en esos modelos de clima, yo les contaba el algoritmo que usaron para predecir el futuro, tienen un montón, como 20. Y en escenarios de emisiones tienen cuatro escenarios. Uh, después salió, eh, salieron estas capas de Timon y este, este creo que es un tipo de australianos el, el, las, eh, hay, También en el, canal, en el canal de Town está una presentación que a mí me gusta mucho que hizo este señor que, que está metido en el grupo de los que hicieron las, estas variables Los píxeles aquí son más grandes, el más pequeño creo que son como de 20 kilómetros y este, él explica por qué estas variables, que son poquito mejores que las de working Él menciona un ejemplo de que si en Groenlandia tenían solo dos estaciones y que si, quitaron, que si quitaban una, las cambiaba tanto que parecía subtropical. Entonces, eh, él, él explica un poco de eso. Después salen estas otras eh, capas de eco-climate. Aquí los píxeles son mucho más grandes, aquí son de 50 kilómetros cada píxel. Y eh, también hay una, una presentación, que les dejo aquí el, el nombre del YouTube, de cómo hicieron estas variables, eh, que también generan las 19 variables de, de, de bioclimas, y que hay variables para el pasado y variables para el futuro. Con ¿Sí? Y la de Worklin, todas tienen de BioClean pero la de Worklin va desde un kilómetro: un kilómetro, cinco kilómetros, veinte kilómetros y creo que hasta sesenta kilómetros. ¿no? Sí, sí, 20. Ok. Pues vamos a la de si eso es una cuantidad deseable. Y después de que yo hable ahorita, que les estoy mostrando lo que hay, Town va a hacer un análisis un poco más, mucho más crítico: de, de un kilómetro versus cincuenta ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué onda ahí? Eh, esto, eh, se me había olvidado colocarlo, así que lo puse hoy tempranito. Y son otras variables, las 19 variables de clima, otra vez, de bioclim, eh, a distintas eh, resoluciones, por ejemplo, de 5 a 60 kilómetros. Y eh, estas usan estaciones de clima y también utilizan sensores remotos. Ah, algo que hace diferente a estas de EcoClimate con Climod o con Working, es que ellos incluyen el océano. Entonces son, son capas de clima que incluyen tierra y mar. Y estas de Mericlim también incluyen tierra y mar. Este, esta, es, esta es una imagen, por ejemplo, ya se dan cuenta que ya no solo están... Eh, mostrando los continentes, ¿verdad? sino que incluyen todo. Eh, y cuando estoy trabajando en, en extensiones así tan grandes, entonces espero lograr capturar patrones como aquí, donde ya puedo decir, ok, ¿dónde está frío? ¿dónde está más caliente? Y aquí es donde ya es importante empezar a pensar, ok, ¿qué, pix, qué tamaño de pixel me sirve? Tal vez un metro, pixelitos súper chiquitos, aquí tal vez ya no son tan importantes. Eh, bueno y eh, ahora para mostrarles para hablar un poquito de las variables que, que la información que se puede usar para generar estas variables, para variables de, de hábitat, de paisaje o estas de y eh, que yo estuve diciendo, ay, si usaron sensores remotos, si usaron imágenes de satélite pues les voy a hablar súper rapidito de de Qué hay detrás de estas imágenes de satélite ¿Sí? y eh, se les dice que son imágenes de sensores remotos porque no son valores que yo capturo con una estación de clima, yo estoy ahí y yo veo, ah esta es la temperatura, sino que yo estoy lejos y yo digo, ah aquel pixel de allá que estoy en el cielo tiene tanta temperatura, ¿verdad? entonces estoy conectando la, los datos de forma remota como esto ¿verdad? más que la cara de la gente en la superficie de la Tierra uh, okay. eh, esta es una imagen que yo bajé de la costa de Ecuador eh, que es una imagen sin procesar, así viene y cuando ya la paso como a valores, se ve algo así y si se dan cuenta, aquí tengo la nube eh, no veo, no veo la superficie de la Tierra, entonces tengo hoyos de información aquí. ¿Es, alguien, ¿Alguien ha visto los, lo, el canal de Ángela Cuervo? Sí, ok. Uh, Ángela Cuervo tiene un canal donde hay presentaciones sobre la aplicación de modelos de nicho ecológico en América Latina o, o en, otras, en otros lados. Y hace poquito, yo creo que fue la presentación de mayo, sí, fue la presentación de mayo de este año en donde se explica cómo usar imágenes de sensores remotos para estimar precipitación. Entonces, si ustedes quieren darle un vistazo. Y estas imágenes que los satélites toman, hay una persona, bueno, hay muchas personas que están validándolas en campo, ¿verdad? Que ir a ver si, qué temperatura había en ese lugar a ese momento que pasó el satélite, entonces ya calibran los, los algoritmos ellos para, para temperatura o clorofila, y los satélites entonces van pasando alrededor del mundo tomando el, un montón de fotos y después esas, esa información ellos básicamente los satélites el sol emite, emite energía los satélites, bueno esa energía rebota en, en la superficie de la tierra los satélites la captan y la envían a centrales donde las analizan y ya después la liberan ¿Alguien reconoce esta foto? Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba esta foto? Que eh, querían casarse justo cuando el satélite se debió de captar el momento de la foto. Exacto. Y de hecho habían hecho un, un corazón así en, en el techo. Eso, eso lo pueden hacer porque ya están ahí en las páginas de, de los satélites, en la página de Internet, está como que todo el cronograma ¿dónde va a pasar? ¿a qué hora? y eso está para hay un montón de satélites en donde ustedes pueden saber ¿a qué hora pasó? ¿en dónde? y eh, bueno, de los que vamos a hablar bastante es que yo, que yo les voy a pasar unos links para que ustedes sepan de dónde bajarlos son imágenes eh, del sensor MODIS el sensor MODIS está en un par de satélites y, y pasa tomando fotos está a esta altitud hay en los satélites a 700 kilómetros, los satélites que llevan hoy son el Terra y el agua y aquí, se, aquí pueden ver más o menos en, a qué hora pasa pasaría a la línea del Ecuador eh, bueno. imágenes de satélite hay de varios tamaños de píxel hay unas que son gratis, otras que se venden en las que se venden, ustedes pueden conseguir imágenes por 30 centímetros, ¿verdad? Este, y las que son gratis ya son 250 metros, un par de cuadras, hasta 10 kilómetros. Y la idea detrás de todo esto es que todos los, emi todos los objetos emiten, emiten algún tipo de energía, de todos los, lo, o de temperatura. Y la idea aquí es que, por ejemplo, si yo sé... Metal eh, emite algún tipo de valor que no es idéntico a, a la energía que emite madera. Yo ya puedo diferenciar entre estos dos solo si ustedes me dicen eh, los valores que, que hay en este mapa. La longitud de onda sería. Ah, bien, bien. Sí, este. este es, esto es lo, lo que menciona Luis: la longitud de onda. ¿Cómo rebota toda esa energía en los objetos? Este, eh, y donde nosotros vamos a estar trabajando es por aquí eh, ese, el, cuando hablamos de longitud de onda la distancia hay que hay de una cresta a la otra y eh, ese pedacito que a nosotros nos interesa eh, muestra la, esta luz visible eh, o infrarroja que este, si yo mido las longitudes de onda, yo ya puedo saber este, de qué tipo de color estoy hablando. ¿verdad? Ahorita voy a, voy a mostrarles un ejemplo de eso. Imaginemos en la parte roja, que eh, ustedes me dicen, ah, a mí me gusta el rojo, entonces yo les digo, ¿qué rojo? Entonces, ustedes ya pueden eh, identificar exactamente el valor de cada uno de estos niveles de rojo, lo mismo para verde. Y eh, aquí no salió, pero eh, el, este rojo de esta planta, nosotros podemos identificar exactamente el valor de este rojo. Y si tenemos un montón de rojos, ya podemos identificar específicamente el rojo de esa planta. Para el verde, cuando, cuando se utilizan estos sectores para capturar verde, eso es súper interesante porque si capturamos verde podemos capturar dónde hay vegetación, dónde no, o qué tan verde está esa vegetación. Pero, ¿es, dices que con el verde. Sí. Es con el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo el próximo y lejano es donde se captura la vegetación. Exactamente. Eh, ¿Por qué vemos verde las plantas? Eh, con las, las plantas tienen pigmentos, entonces la luz absorbida de esos pigmentos es en azul y en el rojo estos reflejan verde, pero reflejan más en el infrarrojo, así que si tuviéramos ojos oh, si que pudieran ver el infrarrojo, seríamos a las plantas como si fueran rojas. ¿no? Pero en ese caso no tenemos esa, esa visión en esa longitud de onda. Excelente, excelente. ¿Ustedes para qué usan los sensores? que ah, Agua subterránea. ¿Agua subterránea. ¿Y qué, qué tipo de, de análisis hacen? NRBI, RWI, niveles pisométricos, PR, cosas así, algoritmos que dicen en donde hay algo sin Yo Perfecto. Yo no, yo no, no las he usado, sí. Suena. Suena avanzado. Ok. Sí, bueno, aquí lo que lo que decía Luis es que la hojita, aquí, eh, recibe estos tres tipos de, de, de bandas, por ejemplo. Infrarroja, roja, green, que es verde, y B, que es blue. Y se queda con B y R. Y lo que no se queda es lo que rebota, digamos. Y como rebota, lo está regresando y es lo que yo puedo ver. En este caso, green e infrarrojo. Como no puedo ver el infrarrojo, solo puedo ver el verde, es que veo las plantas verdes. Y esos, esos niveles de emisión de, de la reflectancia son tan interesantes y tan, tan sensibles que yo puedo ver cambios en, en la misma planta, cambios de verdor. Estas son plantaciones de caña, a las que les dieron ah no de bits, eh, remolacha, en donde las pusieron con estrés... Eh, sin agua y con, y, con, y con riego y pudieron ver cambios en, en la reflectancia de, de, de las plantas, okay. entonces lo que estos satélites hacen es que van cortando por pedazos esas bandas y, y te dan, ok, de aquí para, de, estos, estos pedazos de bandas van a, ser, van a ir en esta capa, este otro largo de banda va a ir en esta otra capa y pues ya venís tú y bajad las que te interesan y cada uno de los píxeles, por ejemplo para esta banda, va a tener un valor, okay. imaginemos este de aquí, y en este caso de que la, en la, en la figura, en la foto esta, va en blanco y negro, yo voy a ver algo así en blanco y negro, si le hago zoom a la foto, ¿verdad? y cada uno de esos píxeles blanco, negro, gris, va a tener un valor específico, el, mi trabajo es saber ¿Qué significa qué significa un, un este, qué significa cero o, o un valor muy oscuro o qué significa eh, un blanco el, el 255 en este caso o 254 o 200 entonces mi trabajo es saber cómo interpretar esas esas imágenes verdad A mucho okay ¿Algo que, eh, ajá los codifican, esos píxeles de 0 a 255. Pero cuando nosotros, cuando buscamos el tratamiento, esos niveles digitales los pasamos a la o a la radiancia, que es ya como tal el valor del píxel que tiene la radiación, de radiación de 100 o 250 nanómetros, uh -huh. una, que es una parte que se ve mejor en el sur. ¿no? Entonces, de acuerdo al bit que tenga el satélite, es el número de valores digitales que va a tener. En este caso, el 255 es un bit que se encuentra a 8, 8 a la 2. Cinco, es decir, los otros satélites más avanzados, como el TER, como el yo y todo eso, tienen así 36 kilos. O sea, discriminan la energía a mayor. A mayor. Sí. Excelente. Ajá. Y, y, eh. y, y, y. No, no ¿Tiene ¿Pero tú que cámaras para cada banda? No, no tiene cámaras montadas para cada banda. Tiene sensores sensibles a cada. Es una cámara de es una, pero esa señal que recibe es una señal entre los 250, perdón, entre los 400 y los 550, entonces el azul, y lo codifica y lo manda en un nivel que de 0 a los 255 puede estar entre el negro y el Es una escala de gris. Por ejemplo, cuando antes habían cámaras que uno usaba para las bodas y eso, que eran en blanco y negro. Era la misma cámara capturaba un poquito de información. Ahora las cámaras capturan más información, pueden almacenar más información. Entonces la misma cámara, el mismo lente, captura color, blanco y negro y color, por ejemplo. Es la misma cámara, no dos cámaras su filtro y captura, o sea, lo que quiero decir es que es la combinación de los filtros. Entonces tú... Por ejemplo, el, el, el vidrio común eh, no puedes pasar ultravioleta, entonces nosotros como no vemos en un ultravioleta, no ¿no? pero si viéramos en ultravioleta, ese vidrio... Es decir, si recibe una señal eléctrica que va más allá del espectro y de tomar por ejemplo el micrófono, ya la manda. ¿Es a... una combinación de datos que podemos hacer los en una computadora? Voy a tener que interrumpirlos porque, porque no se oye para el video, ah, pero ok. les seguimos después en la discusión. A mí sí me interesa el tema. Este, bueno, la ventaja de estos satélites, además, es que tienen cobertura global, ¿verdad? Y ya puedo generar estos mapas globales. Esta información de reflectancia, ya que los satélites están pasando en la tierra y en el mar, pues puedo tomar información so también de la superficie del mar. Esta es una de las, de las fuentes de datos que les, que les voy a pasar después de, de, de eh, información de tierra o de mar. Y este, aquí, hay, en esta página, hay varios, varios eh, sensores que están dando a veces la misma información, entonces tengo la misma información para distintos sensores y eso me permite que había unos sensores que salieron hace muchos años, tal vez ya no están hoy, hay unos sensores nuevos que están dando la misma información, entonces yo ya puedo tener como series de tiempo más largas. Eh, imagínense la, los, eh, estos que están capturando información de la temperatura del mar. Y si yo puedo tener información de la temperatura del mar desde los 80 hasta la semana pasada, ya puedo hacer unos análisis de algunos patrones bien, bien interesantes. ¿A ¿Alguien se le ocurre, se le ocurre cómo puedo usar esto? ¿Qué, qué, qué puedo analizar? ¿Qué fenómenos puedo utilizar utilizando temperatura del mar? ¿No? Cambios de clima, calentamiento global, exactamente. Ahorita se menciona, por ejemplo, cambios de clorofila a través del tiempo y si estos, cómo esos cambios de clorofila tienen eh, relación con cambios de temperatura. Y de hecho eso es exactamente lo que se está se hace y estas imágenes súper útiles para ver cambios de temperatura a través del tiempo con fenómenos que tardan cada cuatro cada ocho años, por ejemplo, el fenómeno del niño. Eh, bueno. Y lo que Luis mencionaba, allá atrás, es que puedo ver cambios de clorofila y puse esta foto porque muestra que están tomando imágenes en, la, en una zona de costa, ¿verdad? Es un, un dibujo que está mostrando que se puede tomar en el mar y en la tierra. Siguiendo estas ideas de estar usando eh, eh, las imágenes que me pueden dar clorofila, eh, fitoplancton produce clorofila y que puedo ver series de tiempo, y nosotros estuvimos explorando eh, cómo podía haber yo picos eh, más que, que se salían, digamos, de, de lo promedio, y a eso se le denomina eh, surgimiento de algas, y él, algunos tienen impacto sobre la salud de la gente. Eh, entonces la idea era simplemente agarrar un montón de años y ver los promedios de esos años y ver cuándo habían picos que, que, estaban, que eran valores aberrantes, ¿verdad? Esto es nomás para que vean... Cuál, qué sería lo consistente y en, dónde, en qué momentos yo les puedo detectar patrones de esos cambios. Y eso también lo puedo pasar al espacio geográfico otra vez, eh, ver ahí si hay diferencias estacionales eh, de, estos, de estas variables bióticas y eh, pues eh, ver el promedio y luego ver dónde hay máximos, que pueden ser zonas en donde yo esperaría ver después estos surgimientos de algas y donde debería hacer más monitoreo o ese tipo de cosas. Esta parte eh, a mí me sorprendió que todavía está bastante en, en crecimiento. Comparado con los análisis que se han hecho en tierra, la parte de mar eh, está mucho, mucho eh, atrasadita de, de ahí. Eh, también eh, hay sensores que no solo captan la información que rebota del sol sino que ellos eh, toman la foto con flash ellos tiran eh, un rayo de luz y ellos captan el rayo de luz y para medirlo cuánto se tardó con qué intensidad regresó y eso se utiliza por ejemplo para medir elevación eh, esta es de nuevo una foto de, de la elevación eh, eh, conectada con estos satélites, entonces algo bien interesante es que puedo tomar la elevación que está en el continente y que es la elevación del suelo marino. ¿verdad? A la izquierda, Galápagos y a la derecha, Ecuador continental. Y si yo tengo la elevación del mar y si tengo, si tengo imágenes que también toman la reflectancia de la superficie, como la, super, la superficie del océano, ya puedo ver la elevación que tiene el mar, ¿verdad? Entonces, hay imágenes de batimetría que es la variable de elevación del, del agua, de profundidad del agua, eh, en, en el mar y también en, en agua dulce. Esta es una de las imágenes que yo les voy a... que pueden ver en la presentación de, del video, o que pueden... Eh, creo que el video va a estar también con el, con el link, eh, la, la presentación va a estar con el link, o por lo menos este link va a estar en... en, en en el canal y este, aquí hay imágenes de contaminación por ejemplo de, de ruido eh, atmosférico hay imágenes de vegetación de productividad primaria en la tierra imágenes de temperatura del, del agua de mar de la superficie del agua de mar y este tiene cobertura eh, global ¿no? Después tenemos estas eh, eh, índices de vegetación, que es lo que hemos estado platicando bastante. Y eh, lo que conversaba Luis ahorita, es, hay un montón de detalles de, de que tal vez yo no puedo ver con luz infrarroja, pero estos sensores sí logran captar esa información. Entonces, cuando ustedes ven eh, cambios de uso de suelo, tipos de uso de suelo, básicamente lo que, lo que se está haciendo es decir, ok, ¿Qué valor tiene este pixel? Ah, este pixel es arena. Después, ¿qué valor tiene este pixel? Este pixel es bosque. Y así se van para identificar categorías, ¿verdad? Así, así se generan las capas de, de, de uso de suelo o se, se usan para ver cambios a de uso de suelo a través del tiempo. Esta es otra, otra fuente de datos. La ventaja, eh, la diferencia de esta con la anterior es, de, es que con esta yo puedo enfocarme en zonas más chiquititas sin necesidad de bajar todo el, todo el mundo y puedo tener píxeles más chiquitos eh, y puedo decir quiero la imagen de esta semana. Ustedes pueden, pueden conectar eso, ¿verdad? Modis eh, ve el mundo de esta forma. Esta es una proyección, ustedes ya saben diferentes grupos de proyecciones. ¿Alguien sabe qué proyección es? ¿Excepto ustedes? ¿Qué proyección es esta? Si no soy Dal, ¿verdad? Y entonces la idea es que ustedes cuando bajan estas imágenes tienen que cambiar la proyección a lo que ustedes pueden usar para, um, para sus análisis. Estas son las, los tamaños de píxel que hay y eh, ellos proveen las imágenes eh, por específicas zonas, porque si no sería muy pesado todo. Entonces, para cada zona, estos cuadritos yo digo, quiero este cuadrito o quiero este cuadrito. Y cada cuadrito de esos son 1200 por 1200. ¿Son gratis? Son gratis, son gratis, claro que sí. De hecho, antes no estaban abiertas al público. Y lo que entiendo es que eh, NASA, que era una agencia federal de Estados Unidos, no liberaba estas imágenes, pero como que les, por lo que entiendo, es que les calaron las orejas y les dijeron que estamos invirtiendo un montón de dinero para algo que realmente no puede usar toda la comunidad. Entonces, ahora, el eh, libre acceso. ¿verdad? Hay un satélite, una gama de satélites relativamente nuevos de la Espacial Europea, de la ESA, que se llama Sentinel. Esos satélites tienen una resolución de sí. pincel. Ahorita mencionaron de, de uno, otra agencia que NASA es la agencia americana eh, y esa es una agencia europea eh, que también provee imágenes de satélite gratis a una a, a resolución fina. Entonces, estos cuadrados que yo les estaba mencionando tiene eh, nombre eh, y este, si yo quiero trabajar por ejemplo Ecuador estuvimos trabajando por Ecuador con dolor de cabeza porque tuvimos que bajar cuatro ¿verdad? entonces a veces tu zona de los solo en uno pues solo hay que bajar ese hay paquetes de R y yo les voy a pasar eh, en, en un correo una presentación que hizo Gustavo Machado, un colega con el que estuvimos trabajando eso, y él se tomó el tiempo de hacer la presentación de cómo aprender todo el proceso para bajar estas imágenes. Yo creo que no va a dar tiempo para hacerlo aquí. Eh, pero estas imágenes, por ejemplo, índices de vegetación, uno de los más usados que se ha probado desde hace mucho tiempo, desde los 90s en, eh, eh, o antes, en, en ecología, son los de NDVI y este, van desde 3 centímetros a 100 kilómetros, depende de eh, la herramienta con la que ustedes los, los están colectando. Y de hecho venden unos como celulares que utilizan los agrónomos para ir al campo y medir el NDVI de, de las plantas. Eh, básicamente esto, este NDVI eh, toma las imágenes de satélite y te puede dar información de cómo está la estructura de la vegetación. Eh, eh, en función de cómo, cómo se refleja y cómo usar estas imágenes entonces, este, ustedes ya vieron este, este ejemplo eh, antes yo aquí lo que voy a conversar es de que básicamente este estudio de hormigas que son invasoras en Norteamérica eh, en, en un estudio anterior calibraron los modelos en América del Sur, en el rango nativo predijeron en la zona de invasión y los modelos fallaron Usando clima. Y eh, bueno, estas son las variables que se utilizaron eh, primero. Eh, aquí a la derecha son cómo se ve el clima, por ejemplo, precipitación en la zona de calibración en, en Sudamérica. Y a la derecha son imágenes de vegetación de NDBI, de sensores remotos. Y algo que pueden ver aquí es, es que captura bastante detalle. Y entonces en ese ejercicio, eh, cuando usaron clima para predecir en, en del sur al norte, eh, reportaron que los modelos no estaban funcionando bien, porque no predecían, solo predecían eh, Florida y no predecían el, el resto de las zonas en donde ya sí se había reportado la, la hormiguita. Entonces eh, estaban con su colega Yoshi Nakazawa de México. Este, quisieron ver si estaba bien ese modelo y lo que hicieron fue calibrar los modelos utilizando otras variables ambientales. En este caso, eh, vegetación en eh, forma de NDVI, y este fue el modelo resultante y básicamente mejoró la capacidad de predicción de los modelos, solo o el mismo algoritmo, solo cambiándoles eh, las variables. ¿Verdad? Ok, van a hacer las hormiguitas. Este. Después lo que hicimos es que salió un ejercicio modelando rabia en Colombia. Este, estas son las variables de clima de Working. Son este es un resumen de la variabilidad capturada por estas variables. Y esto es utilizando imágenes de, de sensores remotos. Entonces puedes ver que yo capturo mucho más detalle eh, usando sensores remotos. Mientras que a la hora de usar estas imágenes de clima hay retardo espacial, se le llama. Y eso significa que, imagínense que yo voy conduciendo mi auto y este, llevo la mano afuera, ¿verdad? Como para ir viendo cambios. Para que yo vea un cambio utilizando variables de clima, tengo que pasar mucho tiempo manejando. 600 kilómetros para que yo realmente vea, ah, ya hay cambios. Mientras, cuando utilizo estas otras otra, estas otra, otra información ambiental es, esos cambios los veo más rápido ¿verdad? Simplemente con cambiar las variables que yo estoy usando los modelos de Maxent que voy a tener al final van a ser dramáticamente distintos ¿verdad? Entonces es para que tengan en cuenta la importancia de escoger qué, variable, qué variables van a usar yo cuando estaba haciendo mi tesis, primero eh, consideré utilizar variables de clima eh, y miren que en la zona de estudio era muy pequeña para usar variables de clima entonces casi no, casi no cambiaba, entonces no, no estaba siendo capaz de capturar esa uh, información y básicamente todo me iba a salir rojo, y yo no iba a aprender nada entonces usamos las imágenes de vegetación de la derecha que es cómo varía la vegetación ahí y este incluso fui capaz de identificar en dónde había agua que son esas zonas como azules que se ven aquí en esta imagen entonces ya llego a identificar cambios en el paisaje más finos porque estaba trabajando en una zona muy chiquita ¿verdad? entonces cómo van a decidir ustedes qué variables van a usar depende de de qué especie, de su área de estudio, de si existe o no la variable que ustedes necesitan. Puede que, de hecho, ustedes vayan a necesitar eh, a, a colectar datos para generar sus variables. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a este link y me dicen si pueden, si pueden acceder al link. Sí. Escriban Escriban este Esto en su Google Y le dan buscar Es una carpeta que yo tengo Para que ustedes descarguen Tres archivos Yo creo que eh, los que no tienen Google Earth Tal vez se juntan con otro de los, de los Participantes eh, Porque vamos a bajar esa grilla de los cuadritos de, de modis para que ustedes puedan escoger en dónde, por ejemplo eh, están trabajando ¿no? sorry, sorry. Okay. bueno vamos a cancelar el video para que los que están trabajando esto puedan seguirle en la casa